del pueblo que se expresa, que libera su sentir y que ama, ama su país y quiere ver un mejor orden, un mejor orden social, político y económico, autoridades que se comprometan a respetar el medio ambiente, los recursos naturales, Marcha Verde está en las calles para decir... La impunidad. Marcha Verde está en las calles, clamando por el cese de la corrupción. Marcha Verde está en las calles para que los corruptos vayan a la cárcel. ¡Puta Catalina, cuerpo del delito! ¡Puta Catalina, cuerpo del delito! Marcha Verde, es chico, Marcha Verde habla. está en las calles, aquí está el pueblo, aquí está el pueblo, claro, adelante. aquí cabemos todos, aquí cabemos todos, Marcha Verde a la calle y no. Yo... el ambiente en que nos desenvolvemos es injusto diga también